Las dificultades son oportunidades para poner en práctica el programa y aprender a vivir, no para volvernos amargados. Estas dificultades que yo estoy teniendo es una oportunidad para que yo pueda practicar lo espiritual lo que... que decía que era. Claro, claro, absolutamente. No, Porque si no somos espirituales cuando está todo bien.